Programa Radial para dar a conocer todas las acciones interinstitucionales de la Universidad Distrital en el ámbito local, nacional e internacional. Invitamos a todos nuestros oyentes a seguir nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram con arroba U Distrital. En el día de hoy vamos a compartir las diferentes oportunidades de cooperación y de actividades de convenios de la Universidad Distrital. Esto eh, en el marco del convenio suscrito entre la Personería de Bogotá y la Universidad Distrital, nos acompaña muy especialmente el doctor Ricardo Medina, el es personero delegado para la Comisión, perdón, para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos. Muy buenas tardes, eh, Ricardo, bienvenida a Relaciones. Hola, muy buenas tardes a todas y todos, eh, un especial saludo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a la Universidad Distrital, a la UD Estéreo y por supuesto a la maravillosa audiencia de Relaciones. Es un gusto para nosotros que nos acompañe la tarde de hoy. Eh, de igual manera nos acompaña desde el equipo del CERI Camila Cuello, ya es gestora de convenios, redes y asociaciones de la Universidad Distrital. Hola Camila, bienvenida a Relaciones. Hola Mónica, muy buenas eh, tardes, muchísimas gracias al doctor Ricardo por acompañarnos en este espacio y pues bienvenido, que este siempre sea, esta siempre sea su casa y mucho más teniendo en cuenta las relaciones que estamos tejiendo entre la personería y la universidad distrital. Bienvenida Camila, de igual manera nos acompaña desde o de manera virtual, Emily Pinilla, ya es gestora de medios y visibilidad del CERI. Hola Emily, bienvenida a Relaciones. Buenas tardes, buenas tardes también a todos nuestros oyentes, a Camila, nuestra compañera del Seri claro que sí, a nuestro invitado del día de hoy muy especial, el doctor Ricardo, gracias por acompañarnos y pues estamos muy agradecidos y bueno, eh, esperamos con placer y bueno, eh, informar a la audiencia que es lo más importante. Bueno, para comenzar con el programa del día de hoy, nos gustaría preguntarle al doctor Ricardo, eh, de manera general, ¿cuál es la misión y visión de la personería de Bogotá? Si nos podría dar una pequeña contextualización de las actividades y visiones que hacen desde la personería. Claro que sí. Mira, la, nuestra misión es que siendo un organismo de control, con ese enfoque integral e incluyente, busquemos proteger, defender y promover los derechos de las personas. También controlar la función pública y vigilar la conducta oficial de los y las servidoras públicas en el Distrito Capital, contribuyendo así a los fines del Estado, al interés general. Entonces, desde nuestras cuatro ejes misionales, ya son estos, las personerías locales, la coordinación de ejercicio de la función pública, la, del eje disciplinario y, por supuesto, el Ministerio Público y los Derechos Humanos, poder impactar de manera positiva en los derechos de las personas que habitan el Distrito Capital. Bueno, doctor Ricardo, de igual manera, como contextualización, nos gustaría preguntarle un poco de cómo surgió esta organización, de cuál fue como su propósito principal? Bueno, como ustedes bien saben, el Ministerio Público las personerías, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo son instituciones públicas del orden constitucional que nacen con la creación de nuestro ordenamiento jurídico en garantía de los derechos de las personas para representar también los intereses de esta sociedad, para que no haya ni una sola persona que encuentre vulnerados sus derechos. Entonces, nace es a partir de ese clamor de la sociedad por la protección de sus derechos, y claro, para vigilar también el buen actuar del servicio público. Por eso, ya sea la Procuraduría con su poder preferente, o la Personería de Bogotá, o las diferentes personerías, tienen un ejercicio respecto de eh, la investigación de posibles conductas que puedan ser disciplinables por parte de los servidores públicos en el ámbito de aplicación, por supuesto, en la competencia de cada una de las personerías. Doctor, doctor Ricardo, ¿queríamos saber de manera general cómo surgió o bueno qué actividades y programas se están desarrollando de manera general, eh, pues desde el ministerio y desde la personería, eh, pues en este marco de los convenios? Claro, mira, en el marco de nuestros convenios, y surge este gran convenio en virtud de algunas necesidades que encontramos que pueden ser satisfechas en el marco de las actividades propias de las instituciones. Entonces, queremos fortalecer la investigación teniendo en cuenta los grandes equipos de la universidad, pero también la investigación que se adelanta a partir de la personalidad de Bogotá, y poder hacer así, por ejemplo, publicaciones científicas en conjunto que lleven tanto el trabajo de la universidad como de nosotros y el logo de ambas entidades para poder divulgar conocimiento nuevo que es una de las definiciones de la universidad la universidad surge de la universalidad de las ideas para que así con la debida confrontación con ese choque respetuoso de ideas siempre se construya nuevo conocimiento pero aparte de eso nosotros como personalidad de Bogotá y como guardianes de los derechos, de todas y todos, generamos una serie de situaciones en medio de las cuales se hacen sensibilizaciones para poder, comillas, capacitar, instruir, llevar a todas las personas temas que de pronto no son tratados a profundidad, como lo son, por ejemplo, eh, los derechos de las poblaciones étnicas, de la población LGBTI, los temas de género, temas de protección animal temas de convivencia cómo puedo conciliar yo de manera gratuita ante los centros de conciliación como por ejemplo tiene la personalidad de bogotá temas de violencias basadas de, en género presuntos casos de abuso de autoridad entonces todas estas este marco de situaciones permite que trabajemos de la mano para que por ejemplo podamos ir a la universidad a hacer sensibilizaciones o trabajemos en conjunto para hacer foros por ejemplo el día de ayer estábamos conmemorando el Día Internacional de la Objeción de Conciencia y con otra universidad aliada fuimos a hacer un foro para dar a conocer qué es la objeción de conciencia en el marco de la definición de situación militar. Todas estas actividades es lo que queremos hacer en convenio, en concurso, de manera concertada con la universidad distrital. Creo que sí, doctor Ricardo, nos comentas algo muy importante y es precisamente esta concertación y esta eh, pues unión de varios sectores sociales para lograr así pues el avance social. Quisiéramos saber quiénes son los eh, actores que están involucrados tanto en la creación de estos foros, porque nos hablas de varias temáticas, eh, como, bueno, por ejemplo, mencionaste el, la, el tema de género, el tema de los derechos humanos. Entonces, primero que todo, quisiéramos saber quiénes están encargados como de generar estos foros y de generar como eh, el material para, para tratar y los temas a tratar llevar a cabo estos talleres y estas actividades y también a quienes eh, van dirigidos en general o si eligen a ciertos grupos para hablar de ciertos temas, más o menos cómo está este proceso de estas actividades que se están desarrollando desde la coordinación de derechos humanos. Perfecto, mira, dentro del convenio hay como dos grandes enfoques, el enfoque de derechos humanos que manejamos desde el eje del Ministerio Público y el enfoque del medio ambiente que se maneja desde Función Pública. Dentro del tema de derechos humanos, que queremos trabajar de la mano con ustedes, la principal encargada es la delegada para la defensa y protección de los derechos humanos. Desde ahí podemos manejar diversos temas, como el tema de situación de las personas privadas de la libertad. Como ustedes bien lo saben y como lo hemos dicho en diferentes espacios, la personalidad de Bogotá ha alertado de la situación de hacinamiento y las condiciones que pueden volverse vulneradoras de derechos, por ejemplo, en las estaciones de policía en las URIs de la ciudad de Bogotá, en donde hay URIs que tienen más del 600%, perdón, estaciones de policía con más del 600% de hacinamiento, lo cual genera que que tengamos que poner como sociedad la vista en estos puntos. Pero otros temas como los que tú mismo has mencionado, que son los temas de equidad de género, y ahí trabajamos desde la Delegada de Derechos Humanos, pero también desde la Delegada de Familia y Sujetos de Especial Protección Constitucional, en donde trabajamos los temas de mujer y los temas de género también entendidos, esto es como la población LGBTI. Todas estas sensibilizaciones las manejamos desde Derechos Humanos o desde la Delegada de Familia. Algunos otros temas como, por ejemplo, los temas de la atención a la población proveniente de otros países, migrantes, refugiados y retornados, la oferta que se les da por parte de la institucionalidad, las rutas para que puedan acceder a esto, que una persona migrante, por ejemplo, está siendo explotada de manera laboral, que esté rayando en la trata de personas, poder decirle, mire, usted tiene derecho a denunciar, no importa que su situación migratoria sea, por ejemplo, de irregularidad usted tiene derechos y la regularidad o irregularidad no le genera que usted no pueda denunciar, por el contrario, hay acompañamientos, hay orientaciones, hay asistencias, que porque soy una madre venezolana no puedo registrar a mi hijo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, bueno, le contamos cuál es el trámite para llevar, esto lo hacemos desde la Delegada de Derechos Humanos también. Perfecto, doctor Ricardo. Bueno, ya entendemos bastante bien más o menos cómo actúa la personería, cómo se actúa desde pues, la coordinación del Ministerio Público de los Derechos Humanos y creemos pues, que, que es bastante interesante toda la gestión que realizan, muy importante en términos de defensa como tal y pues de hacer un poco contraloría a lo que, a lo que se, se desarrolla en el aspecto público a nivel de Bogotá y ya un poco ahondando en, en el convenio que se suscribió en este sentido, el convenio marco, que es lo que se ha estado desarrollado en est desarrollando en estos meses, pues nos gustaría que nos contara en el marco pues, de este convenio, específicamente qué se desea realizar en conjunto con la universidad, de pronto desde nuestra parte, qué es lo que podríamos aportar para fortalecer un poco la gestión que realiza la personería y asimismo a, pues visión futura en convenios específicos que quizá se puedan suscribir, ¿cuáles serían las principales actividades que se tendrían pensadas en, en estos campos en temas de equidad de género, de derechos humanos, de protección a la sociedad civil en, en general? Realmente los aportes son infinitos respecto de la universidad y la personería, porque cualquier tipo de actuación puede generar y desencadenar un beneficio para la ciudadanía. Entonces, hemos venido adelantando reuniones, no puedo eh, vulnerar la confidencialidad de las mismas respecto de los avances que hemos tenido para los convenios específicos, pero sí hemos hablado temas, por ejemplo, de llevar a cabo esos grandes foros, por ejemplo, de violencias basadas en género, de derechos de la mujer y violencias basadas en género, eh, en los auditorios de ustedes, que son auditorios grandísimos y que nos permiten seguir llegando a la comunidad. Dentro de nuestras sensibilizaciones, y era una pregunta que yo no le respondí, creo que fue a Camila, o a, a, o a Emily, o a Camila, y era el relacionado con hacia quién va enfocada este tipo de sensibilizaciones, y nuestra alianza con ustedes es que la universidad como foco del saber también tiene profesionales expertos en estos temas, y podemos entonces tener desde el enfoque académico institucional, como desde el enfoque de protección de derechos humanos, con profesionales totalmente capacitados y que se encuentran en terreno para poder llevarle a diferentes entornos. Por ejemplo, nosotros desde la universidad, perdón, desde la personería, llegamos a un sinnúmero de colegios, 3.700 colegios con 3.700 personeros estudiantiles, para poder llevar estos temas. De pronto en un lenguaje más adecuado para los estudiantes, pero podemos hacerlo para estudiantes universitarios, podemos hacerlo para profesionales, podemos diseñar estrategias pedagógicas que permitan, por ejemplo, acercarnos a población adulta mayor o a población que no pueda acceder a estos temas, porque podemos hacer un maravilloso evento a través de redes sociales, con el alcance que tiene la universidad, con el alcance que tiene la personería, pero también habrá gente que no sepa utilizar las herramientas tecnológicas y ahí es donde la alianza se vuelve muy poderosa porque ustedes nos van a contribuir para que sean eficaces, eficientes, nuestras sensibilizaciones en estos temas. Eh, la idea es también llevar a cabo las publicaciones con nuestra Dirección de Gestión del Conocimiento, con lo que ha venido trabajando cada delegada y articularnos de manera adecuada con el centro editorial de ustedes, con las facultades de ustedes para poder seguir llegándola a la población. Bogotá es una ciudad extensa, con más habitantes como ciudad que muchos países del mundo. La idea es poder llegar a cada rincón, a cada una de las localidades y poder hacer una defensa, promoción, garantía de los derechos de las personas. Muy bien, muchísimas gracias por esa respuesta. En realidad, pues, sí es bastante interesante y muy importante pues destacar cómo esta alianza va a permitir que se surta una actividad y pues resultados, por ende, muchísimo más amplios, que tengan un impacto mayor y que, por ende, pues logren enfocarse en la población en un aspecto mucho más amplio, como ya pues usted lo mencionaba. Es muy complejo, quizá en un principio que logremos alcanzar población o personas que por lo general no se podrían o de manera individual quizá cada entidad no, no lograría acaparar pero pues más allá de eso y viendo todo lo que se logra pues cooperar entre las dos instituciones y todo lo que se lograría resolver, ¿qué otros quizá retos o, o desafíos se presentarían en, en el desarrollo de esas actividades de cooperación o qué es lo que se podía prever con el fin de precisamente mejorar y de prevenirlo, pero ¿cuáles podrían ser quizás sus retos digamos, más importantes? Retos encontramos muchos siempre, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes hace tres o cuatro años pensaban que íbamos a estar en el marco de una pandemia? Eh, estamos venciéndola, ojalá ya sea superada, pero situaciones como esta se nos vuelven retos porque no sabemos cuántas personas van a volver a la presencialidad, en qué condiciones vuelven a la presencialidad. Segundo, algo que es un interés para la personería de Bogotá es ser los guardianes de todas las personas, incluyendo los menos favorecidos, incluyendo los sujetos de especial protección constitucional. Estas son las personas que es más difícil llegar. Una persona, por ejemplo, que viene siendo migrante o refugiada o retornada de Venezuela, una persona que no tiene un trabajo formal, sino que en su día a día tiene que salir a rebuscarse el pan de cada día. Es una persona a la que hay que llegarle con una estrategia diferente porque de pronto no puede asistir a un foro masivo de mil personas. Esos son los retos, es poder encontrar la forma de llevarle a cada uno desde su enfoque, desde su enfoque diferencial, desde su enfoque ya sea étnico, desde su enfoque en temas de género, desde su cosmovisión, el mensaje que quiere transmitir la personería. El ejercicio del Ministerio Público y la Garantía de los Derechos Humanos es un ejercicio preventivo. En muchas ocasiones tenemos que hacer es, esa actuación previa. No tenemos que esperar, por ejemplo, a que haya un caso de violencia de género en el hogar para llegar ante la Comisaría de Familia, y que desde el Ministerio Público hagamos la intervención desde la delegada de familia, o que después se vuelvan algo más grave y llegue hasta la Fiscalía General de la Nación, y Dios no lo quiera, ocurra un feminicidio, no, si nosotros hacemos una debida sensibilización, si nos apoyamos en los temas de educación, y por eso es primordial siempre estar trabajando de la mano universidad y personería, de pronto no tenemos que llegar a, a, a esos escenarios, que, que son reprochables por parte de todos los seres humanos. Así es, sí señor, tiene toda la razón y creo que también pues, uno de los aspectos que manejamos nosotros como centro de relaciones interinstitucionales es, además de la inter institucionalización, procesos de internacionalización en los que pues vemos muchas oportunidades no sé, me gustaría preguntarles si de pronto en algún momento se ha pensado para futuro en la posibilidad de que entre la personería y la universidad se realice un equipo que pueda realizar proyectos de, de cooperación o, o pues quizá ver la posibilidad de tener recursos de proyectos de cooperación internacional con los que estos procesos y actividades que se desean desarrollar pues tengan quizá un poco más alcance o, o sean pues apoyadas de, desde un aspecto internacional. Siempre la personalidad de Bogotá está pendiente y atenta de seguir generando mayores protecciones a la ciudadanía y por supuesto cualquier tipo de convenio de cooperación con organizaciones internacionales, cualquier eh, trabajo de la mano que nos pueda ayudar, que nos contribuya a una mejor atención. A nuestra ciudadanía será bienvenido, pero en el tema concreto de nuestro convenio marco, tenemos que empezar a desarrollarlo y por eso hemos venido adelantando las reuniones, por eso ustedes han venido a la personería y nosotros hemos ido a la universidad y la idea es empezar a desarrollar en la mejor manera este convenio y los convenios específicos y por supuesto después comenzar a estudiar la posibilidad de todas estas temáticas que nos planteamos. Doctor Ricardo, acá nos surge una duda y bueno, quisiéramos saber y que toda nuestra audiencia también se informe sobre cómo pasamos a ser eh, actores principalmente pues, activos en este convenio sin que sea necesariamente como eh, seguir el lineamiento, sino que también construir junto a la personería, que es básicamente lo que busca el convenio. ¿Cómo desde estudiantes, profesores, directivos, administrativos... Eh, ¿Cómo todos nos podemos articular para participar y para llevar a cabo estas estrategias que se tienen previstas precisamente para seguir en el trabajo y en la mejora de la sociedad y también responder a distintos ODS que también es uno de los objetivos de este convenio? ¿Cómo actuamos? ¿Cuáles serían esos lineamientos o cuáles son las pautas que nos puedes dar precisamente para incorporarnos a estos procesos que se tienen previstas? La mejor forma de empezar a articularnos y que pueda todo el mundo hacer parte de este convenio, toda la comunidad académica es, uno, primero conociendo el convenio y estos espacios de socialización son muy importantes, pero en segundo lugar, teniendo en cuenta que el convenio no es una firma entre dos representantes de entidades, sino que, toda la comunidad académica por el lado de ustedes, pero también toda la personería de Bogotá está involucrada en el trabajo. Entonces, si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, un seminario, un foro, una tertulia, eh, un diplomado en conjunto que podemos llevar a cabo en virtud del convenio, que sean los estudiantes quienes también lo soliciten, que nos digan cuáles son esos temas que consideran en dónde podemos impactar. Por otro lado, también, que sean ellos quienes digan, denos los espacios. Nosotros, como Personería de Bogotá, brindamos todos los espacios para que los estudiantes sean escuchados. Como se los mencioné con la red de personeros estudiantiles, pero ayer, por ejemplo, también se lanzó por parte de la Personería de Bogotá un protocolo de violencias basadas en género en el marco de la protesta, en donde estudiantes de muchas universidades y ustedes la Universidad Distrital también lideró este tema. Como estudiantes, entonces es maravilloso saber que los estudiantes participan en estos escenarios, que los profesores también son los que nos van a plantear esos proyectos de investigación, de publicaciones, de escenarios de divulgación del conocimiento y donde también el personal administrativo es una pieza fundamental, porque en virtud de este convenio pueden decir, miren, no solo pensemos hacia afuera, sino pensemos hacia adentro. ¿Qué les parece si nos capacitamos en X o Y temas que consideren importante y que de pronto podamos aportar el granito de arena, la personería, y el otro granito de arena, la universidad distrital? Claro que sí, doctor Ricardo, y como bien menciona, eh, la importancia de las instituciones y la participación ciudadana en el marco de estos procesos y de la personería distrital. En, teniendo en cuenta todos estos aspectos y la articulación de la personería con la universidad, me gustaría preguntarle frente a estas proyecciones, expectativas y actividades en general que se van a desarrollar desde la personería para fortalecer estas actividades de cooperación con las instituciones, con la comunidad, con los estudiantes y ya de manera general como para dar un panorama de integración de todas las actividades que se vienen desarrollando y cómo nos podemos articular. Lo más importante es comenzar a hacer nuestro cronograma y ya les digo que, por ejemplo, el lunes tenemos una actividad eh, respecto de la inscripción que tienen los migrantes venezolanos en el Estatuto Temporal de Protección para Migrante venezolano y ahí es donde comenzamos a articularnos para comenzar a ver cómo podemos llegar a más ciudadanía. Tenemos para el 22 de junio el Día del Refugiado, tenemos una serie de fechas icónicas en donde seguramente, y eso es lo que hemos venido trabajando, vamos a sacar actividades, vamos a salirnos un poco del de Centro de Atención a la Comunidad de la Personería, pero también de la Universidad y vamos a ir a los diferentes territorios, a las diferentes localidades. Entonces, eh, creo yo que la mejor forma de empezar a articularnos es conociendo y lo haremos en su debido momento el cronograma de actividades que se vienen entre ustedes y nosotros e invitando a la comunidad a vincularse y, y a que nos ayuden a que crezcan más. A veces dicen que una sola golondrina no hace verano. Bueno, de pronto entre varias golondrinas logramos hacer los cambios que de pronto la sociedad merece. Bueno, ya como parte del cierre de nuestro programa, me gustaría que nos compartieras un mensaje de cierre para toda nuestra comunidad académica. Es importante destacar o resaltar la la actividad, las actividades que vienen de desarrollando desde la personería, esta proyección social que es tan importante en diferentes temas de derechos humanos, equidad de género, medio ambiente, entre otros aspectos muy importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. Ya para finalizar nuestro programa, me gustaría que nos dejaras un mensaje de cierre para toda nuestra comunidad académica. Claro que sí. El primer mensaje que quiero dejarles es el de agradecimiento. El infinito agradecimiento con la universidad por darnos estos espacios para poder divulgar lo que estamos trabajando y cómo lo vamos a trabajar de la mano de ustedes. Mi segundo mensaje es recordarles que la personería de Bogotá es la guardiana de los derechos de todas y todos, de quienes se encuentran en el Distrito Capital, de quienes viven, pero también quienes están de visita o a quienes les ha tocado llegar a la ciudad de Bogotá. Estamos... Al servicio de todos ustedes, estamos desde nuestras 20 localidades, en algunos CADES y SuperCADES, en nuestro centro de atención a la comunidad, para poder escucharlos y estar prestos a orientarlos, asistirlos o intervenir como Ministerio Público, conforme a las competencias propias de la personalidad de Bogotá. Y el tercer mensaje muy importante es que nunca desfallezcamos en la defensa y protección de los derechos humanos tener espacios como este, tener estudiantes comprometidos con la protección de los derechos humanos como son los estudiantes de la universidad distrital, tener profesores con intereses de seguir investigando y profundizando estos temas como son los profesores de la universidad distrital permiten que quizás cuando uno haga eventos conmemorativos, por ejemplo, de lucha contra la discriminación racial, ya no estemos hablando de cifras de cuántos actos posibles de discriminación o de hostigamiento existieron, sino contar que eso existió en el pasado, pero que gracias al trabajo articulado de las diferentes instituciones y el deseo de todas y todos de defender los derechos humanos, nos ha llevado a que se vuelvan solo anécdotas, pero que ya no se vulnere nunca un derecho humano en el Distrito Capital. Claro que sí, doctor Ricardo, y con estas palabras damos por terminado nuestro programa del día de hoy, sin antes agradecerle su participación y su gran contribución a nuestros proyectos o de derechos humanos y de nuestra sociedad. Muchas gracias a nuestras compañeras del CERI, a todo el equipo de la U90.4 y hasta una próxima oportunidad.